Te doy la más cordial de las bienvenidas y hoy te traigo una combinación creativa mortal con máscaras y texto 3D. Ya tengo adelantado el texto, voy a dar un clic, es una Arial Black a 130 puntos y asimismo he dibujado un rectángulo. ¿Cómo dibujamos un rectángulo? Pues simplemente con un clic seleccionamos el rectángulo y clic y arrastrar. Bueno yo lo voy a borrar, voy a activar la flecha negra, ahora voy a hacer un zoom con clic y arrastrar voy a seleccionar el primer rectángulo y lo voy a duplicar con ALD y SHIFT al mismo tiempo, suelto el mouse luego el teclado, voy a poner CTRL D, CTRL D y Control D para que puedas ver que efectivamente está dividido en 5 segmentos y eso es lo chévere de este ejercicio, voy a poner CTRL 0 o doble clic en la manito, con la flecha negra voy a hacer esto, clic y arrastro para seleccionar todos los elementos y otra vez ALD y SHIFT al mismo tiempo, Alt para duplicar y SHIFT para que se vaya en línea recta hacia abajo. Ahora suelto el mouse y luego el teclado. Voy a hacer un zoom hacia atrás, control menos. Ahora voy a poner control de una, dos y tres veces. Tiene que haber cinco segmentos. Voy a seleccionar el segundo texto con un clic. Te das cuenta que el relleno está activo. En el panel de muestras que está en la parte derecha vamos a cambiar de color. Vamos a seleccionar el siguiente texto. Vamos a elegir el tercer color. Un clic para elegir el cuarto color. Y un clic para elegir el siguiente color. Ahora la parte que viene ahora en adelante es más chévere. ¿Por vas a hacer esto? Mira, clic y arrastras para seleccionar el primer texto y el primer rectángulo que está aquí. Me voy a objeto, voy a poner máscara recorte, crear, control 7, no lo olvides nunca. Los demás elementos los vas a borrar simplemente con clic y arrastrar y delete. Vamos a seleccionar el segundo objeto, control 7, y ahora voy a borrar esto que está aquí. ¡Qué bien! Ok, clic y arrastrar y chao. Vamos a seleccionar el tercer objeto, control 7 ahora el cuarto objeto, control 7, y ahora el quinto objeto, clic y arrastrar, y control 7. Perfecto, tenemos entonces ya los objetos duplicados. Y con máscara, ahora se viene la parte de locura porque vamos a aplicar el efecto 3D. Seleccionamos el primer objeto, nos vamos a filtro, 3D, y vamos a poner la opción de rotación. Vamos a activar la opción de previsualización y los valores ya los tengo previamente establecidos. Vamos a poner menos 20, menos 40 y 15. Vamos a dar clic en OK. Vamos a hacer lo mismo con el número 3 y con el número 5, pero lo seleccionamos. Como ya se activó la rotación, simplemente la aplicamos con un clic. Y aquí también de igual manera. Ahora vamos a elegir el 2 y el 4 que van a tener otros valores seleccionamos el segundo segmento, efecto 3D, rotación, previsualizar y aquí qué vamos a hacer vamos a elegir estos valores 40, en el siguiente es menos 40 y en el tercero viene a ser 15 pero antes de dar clic en ok, tienes que irte aquí a esta opción donde dice superficie y vamos a poner una opción difusa y la luz ambiente le vamos a bajar a cero ¿para qué? para que esto se haga un poco más oscuro simplemente damos clic en ok elegimos el cuarto elemento y volvemos a aplicar el mismo efecto y ahora esta parte es chévere porque nos toca unir los segmentos ¿Cómo lo vamos a hacer simplemente con clic y arrastrar y vamos a unir esto con las flechas del teclado ahora si gustas presionas shift puede ir un poquito más rápido o se va a agrandar más o se va a mover más este texto simplemente te quedó brutal la ventaja que tiene este ejercicio es que el texto lo puedes cambiar al texto que tú quieras yo ya lo probé y los resultados son increíbles qué esperas para suscribirte a este canal déjanos tu comentario porque es muy importante para seguir produciendo videos de esta naturaleza déjanos una manito arriba y te espero en el siguiente video.